Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, quería reservar una sala. Vale. ¿A qué hora la queréis? Eh, para hora de 12 a y hay 7. Sí. sí. Si necesitas cualquier cosa en la biblioteca. Pregunta al mostrador, que aquí estamos para ayudarte. Biblioteca, estamos aquí para ayudarte. Toma 5.723 y lo que nos queda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, quería reservar una sala. Vale, ¿a qué hora la queréis? Eh, para hora de 12 a ¿Se cualquier cosa en la biblioteca? Pregunta en el mostrador. <risa>